Hola mi nombre es María Fernanda y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre Graciola antes de comprar el producto. Graciola es un quemagrasas natural a base de linaza y chía, una porción del suplemento Graciola 5 gramos contiene una dosis diaria de oligoelementos beneficiosos, minerales y vitaminas lo que aumenta 10 veces la velocidad de quema de grasa. Graciola ha sido clínicamente probado para acelerar el metabolismo, restaurar la actividad del sistema endocrino, Estimular la regeneración de tejidos y suprimir el hambre. El producto es completamente natural y es un estimulador activo de procesos naturales en el cuerpo humano, como la quema de grasa ocurre debido al rápido metabolismo. La no es necesaria una dieta equilibrada y suplemento de graciola dos veces al día es suficiente para mantener el metabolismo acelerado. La actividad física intensa en este caso tampoco es necesaria si lo desea, puede realizar cualquier ejercicio simple para aumentar el tono muscular. Las principales propiedades de Graciola, quema grasas, supresor del apetito, normalización del fondo hormonal y rejuvenecimiento y limpieza del organismo. Gracias a Graciola el metabolismo se acelera significativamente y por lo tanto la grasa subcutánea en áreas problemáticas se quema a gran velocidad 700 gramos al día. Graciela es eficaz incluso en los casos en que las fluctuaciones hormonales son las culpables del sobrepeso. Si tiendes a tener sobrepeso este producto es definitivamente para ti. En Colombia este producto apareció recientemente pero ya ha logrado consolidarse como el producto favorito de los culturistas y deportistas que necesitan perder peso y mantener un bajo porcentaje de grasa corporal. Pero ten mucho cuidado. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezca muchas falsificaciones pero el Graciola original solo se vende en su página web oficial para ayudarte he puesto el enlace del sitio web oficial en la descripción de este video solo tiene que hacer clic en el enlace y será redirigido a la página web oficial del fabricante donde podrás realizar su pedido. Solo tiene que rellenar el formulario con su nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante, que decidirá con usted la cantidad a pedir el producto llegará a su casa en menos de una semana y solo pagará cuando lo reciba.